Te das cuenta que no hay norte Ese caos no te haga olvidar el sur Has tenido la suerte en el horizonte Caminar la vida requiere actitud La virtud del paciente es mirar con calma Cuando todo parece que va a explotar Es el miedo a perder el que nos desarma Lo insólito es ser para nunca cierta que describe el lugar donde acabarás. El misterio le cierra rutas y puertas a quien pone su pie sobre los demás. Si en el viaje te das cuenta que no hay norte, que ese caos no te haga olvidar el sur. Has tenido las